Bajo los ojos que observan desde el infinito y en espera del que habite en la profundidad, abrimos la sesión de esta semana. Bienvenidos al Club Nocturno. La Lotería es un relato bastante, bastante cortito de Shirley Jackson, una autora que yo tenía ganas de leer desde hacía muchísimo tiempo. Hace algunas semanas le pregunté a Malik que, que con qué me recomendaba empezar. Yo quería iniciar por alguna de sus dos novelas más conocidas, una que tiene Castillo en el nombre y otra sobre la maldición de Hillhouse. Pero Malik me dijo, ¿qué te parece si primero empiezas por sus relatos? A ver si te gusta y me recomendó el libro de la lotería que está publicado aquí en México. Creo que por la editorial de Bolsillo, pero no he conseguido el libro. Así que busqué en internet y en internet está el relato de la lotería. Y nos cuenta la historia de una comunidad de más o menos 300 personas. Que cada año se reúnen en la plaza principal para jugar a la lotería. El relato comienza diciéndonos cómo se van juntando todos, cómo los niños van jugando, las esposas y los esposos pues se van reuniendo en la plaza principal para prepararse y comenzar con este juego tan interesante. Pero la lotería de ahí no es como la que conocemos por acá en mis tierras, ¿verdad? No está la chalupa, no está el mundo, ni, ni el borracho con la botella, no. Aquí la lotería involucra a una caja negra y dos rondas. Primero, todas las cabezas de familia ponen su nombre dentro de la caja negra y cuando sale una familia se pasa a la segunda ronda y se escoge un miembro de esa familia el miembro que saque un papelito con un punto va a ser el ganador de la lotería ¿qué van a ganar? no les voy a decir, es un relato que al principio amiguitos no parece tener nada de terror, nada misterioso, si sí está lleno de suspenso porque precisamente no sabemos de qué trata vemos a la gente interactuando, decidiendo quién falta quién no va a poder participar, quién va a suplantar a alguien más porque no puede estar ahí, pero nunca sabemos en realidad por qué están jugando, qué tiene que ver este juego de la lotería con el pueblo. Por ahí se menciona tal vez que tenga que ver con las cosechas que se realizan, me imagino, para poder vivir en paz, ¿verdad?, entre todos los pobladores, pero de ahí en fuera no se menciona nada más. Así que al principio solamente vemos la interacción entre todos y ya al final es cuando sabemos de qué se trata el juego de la lotería. Y me gustó bastante eso, no hay nada sobrenatural en esta historia, tengo que decir, son simplemente personajes interactuando entre sí con diálogos bastante interesantes que para muchos representan una crítica muy importante por parte de Shirley Jackson a lo que estaba pasando en Estados Unidos en la época en la que se publicó este... Relato, por allí en varios lugares leí que al principio el relato no fue muy bien recibido y que muchas personas cancelaron la suscripción al periódico en donde salió publicado este relato porque es fuerte al final y no les gustó a muchos así que... Al principio no lo querían, pero ahora se considera uno de los grandes relatos de la literatura americana. Un gran logro para Shirley Jackson por lo que representó. Como les dije, en la época en la que salió este relato fue en la Segunda Guerra Mundial, 1948. Y una vez que uno lee la lotería puede ver eh, impregnados ahí varios temas muy interesantes, pero creo que el principal es el conformismo. Porque dentro de los pobladores que están participando en la lotería hay algunos que dicen que no les agrada la idea de ese juego que algunas otras comunidades ya han dejado de jugar a la lotería y que algunas otras se lo están plantando pero ante la oposición de ellos sale un líder muy importante dentro de la comunidad que ya lleva muchísimos años jugándola y que les dice no, si dejamos de jugarlo cosas malas van a pasar así que todo va a seguir igual y esas personas se conforman porque no conocen otra cosa y están siguiendo las palabras de un gran líder y bueno si aplicamos eso a la segunda guerra mundial creo que podríamos encontrar muchas similitudes Por ahí también algunos estudiosos meten el tema sobre el ejército Del hecho de que en la lotería pues sales elegido para enfrentarte a algo Igual que en el ejército de Estados Unidos en aquellos años cuando se enfrentaban contra todo lo que estaba pasando al otro lado del charco Entonces para muchos este pequeño relatito contiene una gran Gran crítica a la situación sociocultural que estaban pasando en el norte, ¿verdad? Por allá en aquellos años y eso es algo que a mí me sorprendió En mi primera lectura la verdad es que el relato me gustó, me pareció interesante Pero una vez que empecé a leer todos esos detallitos lo volví a leer Y ya empecé a notar muchísimas otras cosas Así que se volvió un relato que me dejó bastante, bastante satisfecho por todos los aspectos por el hecho de que es un relato que se le considera de terror en muchos lugares en donde yo he visto, pero como lo digo de terrorífico no tiene mucho, simplemente es una cruel realidad sobre la mente cerrada que puede llegar a tener una persona en especial, si solamente se dedica a seguir las órdenes de alguien más así que lectores, si ustedes ya leyeron este cortito relatito, me gustaría saber su opinión en la parte de abajo y si no lo han leído, denle una oportunidad abajo en la caja de la descripción les voy a dejar dos enlaces, uno a un blog en donde pueden leer este relato y otro a un video que está aquí en YouTube en donde se narra. Así que hay diversa oportunidad para experimentar esta historia y yo creo que deberían de darle aunque sea aunque sea una poquilla de oportunidad porque lo vuelvo a repetir es muy interesante ver cómo Shirley Jackson eh, describe la relación de toda una comunidad en tan poquitas páginas o tan poquito tiempo. En, en relato nada más dura 20 minutos o veintitantos minutos el video que yo vi, así que lo vuelvo a repetir, es sumamente cortito. Pero por ahora es todo lectores, recuerden, yo espero que tengan una muy buena semana, que lean un muy, muy buen libro. Y por ahora se cierra la sesión.